Siete personajes se con y dijeron, okay Ok. Vamos a presionar esto y nada más. Ah, iba a ser muy corto, pero termina siendo largo. Así que bah, vamos a y Ya está. Va a quedar largo el video, así que va. Vamos a ver, ya está. Esto, ¿qué más da? Oye, también me ganó la curiosidad. Vamos a ver. Según si tengo... si entendido, creo que día leí un cómic de... Obviamente, Hall en el cómic de Omar Loga. Y creo que con Aido más una vez ya que tampoco les pido que compartan mm. o etiqueten a sus amigos los lo, sorteos ¿no? molestos así que estoy contento que alguno de ustedes se lo terminará llevando buena, el sorteo pero... finaliza ¿Qué? el 20 de julio así que mucha suerte para todos Ay, Ya pasó. ya en septiembre ya arranca ya no? siete personajes que se acostaron con she-hulk Número 7. Número She-Hulk es un personaje bastante experimentado en este... Hierro. She hulk es un personaje ah. bastante experimentado. No creo que veamos con ese traje la serie. <risa> Y aparte que de disney no en quería. esta clase de temas siguiendo un análisis bastante corto pude encontrar más de 50 relaciones tanto con héroes villanos o personas comunes generalmente para Marvel, ¿Ah? este personaje le pareció curioso para encarnar a una chica fuerte pero también bastante sexy siendo la figura oficial en los 90 sexualiza de las mucho, más pero... fuertes de todos los cómics sin embargo hoy quiero mostrarte quienes terminaron en silla de ruedas por intentar algo con ella Empecemos sin antes pedirte con favor que te suscribas en esta lista. El único héroe en saber qué se siente literalmente es este filántropo más que suscribas y actives ay, la campanita. Gracias. El <coughs> filántropo más carismático de todo Mario sí que por obvias razones estaría en esta lista. El único... ¿Qué fue héroe Secret en Wars saber en Civil que War? Se eh, ¿Me acuerdo que fue Civil War? Eh, eh, pero en el, en el evento de Secret Wars, algo así... De literalmente estar con cada heroína de todo Marvel Comics. Y curiosamente Joder. en una bastante imprevista con She-Hulk. Que después de una noche de copas y la labia de Stark terminaron en un encuentro bastante predecible. Si la maduda está muy fuerte ¿qué? imaginar un dios nórdico con Thor es sí. algo que podría acompañar, oh, sí. pero que sucediera es otro asunto, ya que Thor y She-Hulk tuvieron más de un encuentro en los últimos años, incluso formalizando en cierta manera. El dato interesante es que a Thor le gustaba lo agresiva y la forma de She-Hulk. Sin embargo, cuando estaba en modo humana, perdía sumamente el interés. Así que ya sabemos cuáles son sus preferencias. Las mujeres rudas y musculosas, entra perfectamente en sus cánones de belleza. Mm, o lo que yo cinco, pienso, digo, ah, grande. Grande. Si pensamos en alguien fuerte, como lo es She-Hulk, pocos son los titanes en poder llevarle el paso. Si eres de los míos, seguro pensaste también en Juggernaut como uno de los pretendientes. que curiosamente Marvel también tiene estos extraños pensamientos, Hombre, ya, no. ya que los va <risa> a salir... En más, ah, no miedo. Incluso manteniendo una relación <risa> bastante estable, siendo de las parejas más intimidantes de Marvel Comics. Lastimosamente, como todo en la vida, tarde o temprano tenía que terminar, pero al menos son grandes amigos. No, eso no sabía. Número 4. Pasión. El hermano de Thanos también es otro pillín, que tarde o temprano también tendrá su video en el canal. ¿También Eros y contando terminaron eso, no? después de un extraño interés por parte de ambos. Por su parte Eros, fue al ver que nunca había conocido una terrícula con estas habilidades. Y She-Hulk simplemente quería saber qué se sentía tener un breve romance con un Eterno. Y si bien la relación nunca funcionó, sí tuvieron algo en el que lograron entenderse perfectamente. Si sí sabes a lo ah, que Ah, si ¿te hayan si te bueno, ya está. Número como 3. Es distinto. Lista. Gusto. Relaciones clásicas existen bastantes. Como mencioné antes, She-Hulk es un personaje que ha tenido una gran lista similar al de muchos héroes. Personajes pequeños, como simples humanos mortales, han terminado ¿Ah? sin poder caminar por estar con ella. Algunos ejemplos pueden ser el propio Deadpool, Ojo de Halcón, <risa> Spider-Man, entre otros. Pero uno de los primeros en tener el porte de no ser el sumiso de la relación fue Luke Pero puede ser el propio Deadpool, ojo de halcón, bueno, Spider-Man, si entre otros Eh, debatir oh. vale, si ellos resisten Spiderman y, y Hokai. bueno Deadpool se puede regenerar oh, bueno, Pero no uno de los primeros en tener el porte de... Bien putas, hijo los <risa> que no ser el sumiso sobre la relación fue Luke Cage. Me creo en que la Z también. Se querían mucho y mantuvieron una relación estable por varios años en la clásica década de los ochentas. Ahí por fin teniendo She-Hulk a alguien que la domine. ¿Cómo lo dijo? En la clásica década de los 80s Ahí por fin teniendo She-Hulk. La razón por qué se llama Power Powerman es Luke Cage, ¿eh? a alguien Poder que era hombre <risa> número 2 músculos puede sonar extraño pero ¿Quién? hacer el fantástico con dioses parece ser una rutina de nuestra querida She-Hulk ya que ¿la? también lo vimos con el rey de la fuerza Hércules quien incluso ah. ambos Estuvieron en combate en más de una ocasión por diversos temas y siempre termina en lo mismo. Uf. Un extraño <ríe> vínculo que los apasiona y que por casualidades de la vida acaba en el mismo lugar. Lo más curioso <ríe> también de este asunto es que esta parejita es bastante clásica, incluso mostrada en los cómics de antaño. Así que verlo juntos cada tanto no es una novedad. Y no son Número 1. Árbol. El curioso caso de Hulk y su ¿Algo? prima siendo norteños en un cómic bastante polémico como lo es en Allman Logan, puede sí. ser bastante trillado. Sin embargo, está claro que en ese universo Hulk cae en la locura de los rayos Kama. Así, su personalidad fue influenciada por la ira de la bestia, convirtiéndose en un villano... Esa historia me encanta, ¿no? Jo bueno, Hulk... Eh, Brubal, bueno, por la revisión Gama perdió la cordura. Me acuerdo que también estaba Red Skull con el traje de Capitán América. Eh, me... Ah, un Venom dinosaurio. a ah, hockey ciego, pero puede manejar un auto. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, eh, Hall se come a Wolverine y le habla la panza a salir y de fuego brutal. Eso cuando lo vi por primera vez, ¿no? Ya, ya te ya ¿Qué da? Ay, había otra cosa que. Ay, se me había olvidado. ¡Ah! Que ahí yo no me lo tomaba en serio a, a Misterio, el villano de Spider-Man, que bueno lo vi por el espectáculo de Spider-Man obviamente. No, no, le daba mucha importancia hasta el cómic este de oldman Logan, donde y también emocioné cuando salió en, en Spider-Man en Far From Home, ¿no? Que fue un villano un poco más interesante. Que bueno acá en Old Man Logan Misterio.. Provoca la muerte de, de los X-Men por culpa de Wolverine, callando a Wolverine. Que fue brutal eso cuando lo vi por primera vez, ¿eh? Bastante letal. Y como información breve, pero extra, se nos revela que creó una pandilla de Hulks. Inseminando a su prima, She-Hulk. Si bien no hay una oh, imagen asqueros. gráfica, incluso en las nuevas apariciones de los cómics recientes de Old Man Logan. Se nos da a entender, una vez más, este dato perturbador. Sí. Dime cuál es el puesto que más te llamó la atención no, Déjalo aquí abajo a... en los comentarios Tengo la información Si te gustó y no te gustaría acostarte con She-Hulk Dale pulgar arriba al video eh, suena interesante Ahí no sé. Ok <ríe> Bueno gente, sí eh, Va a lo corto pero termina haciendo largo Y... Ok, si quieren videos más de este tipo, porque veo que tiene varios videos de eh, así como Draw, ¿no? 7 de, de tal cosa, ¿no? siete que se ha con este, con el otro, o de otras cosas también. Si quieren que sea con este tipo de videos, díganme o si no, hasta, hasta acá. Lo dejo. Bueno, bueno gente, si te gustó, puedes darle un me gusta, puedes compartir el video, por suscribirte al este canal. Capaz deje, digo, voy a dejar en la descripción los. Bueno, en la descripción voy a dejar los lo links de los videos eh, así sin ver esta cara. Así lo pueden ver por su nueva cuenta. Bueno, yo me despido hasta acá. Soy José Ultimate Nos vemos. macho, adiós. Bye, bye. Bye, bye.